Muy buenas vengadores y vengadoras Bienvenidos a Game Channel Yo soy el vengador tóxico y este es vuestro canal De toxicidad 100% natural Y libre de ratas Las ratas están en otro barco Las ratas están Rodeándonos Eso sí, rodeándonos Pero Tenemos que seguir ya que no sé las verdaderas intenciones de este detrás de esta imagen que estáis viendo, solo puedo decir: Buen intento, buen intento, dentro vídeo. Amigos, eh, como si la noticia en sí del Call of Duty que vi ayer mismamente no fuera lo suficientemente importante a todos se nos olvidó. Bueno, no, a mí no, a mí por lo menos no, y a muchos otros tampoco. Así que voy a recordarosla, ¿vale? ¿Eh? es porque esto no es una noticia esto es un hecho un hecho ¿y por qué es un hecho? porque Activision Blizzard pertenece actualmente a Microsoft y Microsoft saca sus juegos día 1 en el Game Pass por tanto, Call of Duty el nuevo Call of Duty saldrá el día 1 en el Game Pass. Lo siento si les he pisoteado a la noticia de alguien, pero en fin, es lo que hay. Es que es, andarse con rodeos de si, sí, no, aparecerá, llegará, no parece una chorrada. En fin. Generación Xbox, aquí lo estamos viendo. Así, he, así ha mejorado el modo 120 frames por segundo de Halo con el parche de la segunda temporada. Amigos, la segunda temporada. Yo la verdad cada vez entiendo menos, salvo porque algunos son ratas calvas y otros son ratas peludas. pero son ratas igual, son niños ratas, y entonces se quejan de todo por quejarse, por, por, por eh, intentar que las cosas vayan a un ritmo o a una velocidad, que desde luego es imposible en el mundo de los videojuegos De ahí el excelente estado en el que estaba ya la saga de Call of Duty, con el Call of Duty Vanguard, y cómo ha mejorado, de hecho, el Call of Duty Vanguard desde que tomó las riendas por fin Microsoft. Cómo ha mejorado. Algún día puede que, digamos, empe empezó siendo una puta mierda y acabó siendo un gran, gran juego. Pero con el Call of Duty hay que decirlo bien claro. Oye, ese, este juego ya sí va a caer en el game pass te guste o no te guste que es para preguntarle también es para preguntarle también a Alex guay oye alex ahora te vas a ahora te vas a suscribir desde luego ya haré un día algún vídeo sobre ti lo tengo lo, lo, lo tengo en, en espera lo tengo en espera todavía haré un vídeo sobre ti y sobre esa locura en la que vives constantemente porque estás ahí para un lado, para el otro, para arriba, para abajo es como para allá para allá muchacho, ubícate eres de Playstation, de Xbox, no lo sé, no lo sé Steam Deck, tengo que sacarle dinero también, Dios mío se me va el gareta el negocio y es que YouTube aunque no lo creáis, no da mucho y cada vez da menos. Paga muy mal. La mayoría de los youtubers a los que seguís fervor, con, con mucho fervor se están matando por cuatro perras gordas. En el bizu, te ponen el paypal, te hacen un tweet. O sea, ya tiene, es como tener un doble trabajo. En fin. Por cierto, con el tema de. Eh, ahora, que, ahora que lo pienso, con el tema de, de esto de cuando eres autónomo, eh, Twitch también entra, ¿no? No sé, pregunto. <risas> preguntas maliciosas. Preguntas tóxicas. ¿no? Eh, bueno. Las tortugas niñas votantes. Rafael, Leonardo, Donatello y Michelangelo. Qué grandes. Los estáis viendo. Vais, vamos a verlo aquí. Otra vez fijaos todas las cosas que trae, aparte de que viene para todos los eh, sistemas, tanto para PC como para Playstation, o también viene para otros, está perfecto, el merchandising que te viene de regalo de esa pizza, esa pizza esos... Iconos, eh, bueno, esos iconos, esa especie de chapitas, con la cara de ellos súper picelada en fin, eh, pues la verdad, a mí me encanta, yo no sé ustedes, pero también he oído, he visto que el precio tampoco está nada mal, eh, viendo el precio que tenía, por ejemplo, el remake del House of the Dead, tiene que llegar ya o sea me tiene que llegar hoy o mañana no sé cuándo, cuándo exactamente tengo que mirarlo pero ya lo ya lo observaremos después eh, cuando me llegue vale generación Xbox así ah, ha mejorado el mundo de 120 frames por segundo sí, ha mejorado el modo de 120 frames por segundo de Halo con el parche de la segunda temporada amigos nada eh... Aquí están los indies disponibles, ¿eh? disponibles, indies disponibles según los los pipas, los pipas calvos y los pipas peludos. Game Pass. Tendrá el Replacer, el Assassin's Creed Origins, el Dead Blue, el Stalker 2, Score Plague Tale Requiem, que será la segunda parte, es decir, un juego nuevo. Luego tenemos Guardianes de las Gracias, Lipper el Elite, Rainbow Six Extraction, Mass Effect Androm eh, Andromeda, que creo que es como se llama. El Hitman, toda la trilogía. Bueno, pues aquí tenemos un montón de juegos solamente de 2022. Ahí, para que jueguen. Al que se tendrá que asum sumar, este 28 de octubre del 2022, se le sumará al Game Pass el Call of Duty. Y eso, para mí, es la mejor noticia de todas. Y yo creo que la que... con la que vamos a ir despidiéndonos, ¿vale? Aparte estoy viendo muy, muy, mucho, además estoy viendo mucho mal rollo en, en internet y pienso que, que si alguien, eh... no por mí, a mí no, no tengo ningún problema, pero si alguien tiene problemas con alguien y resulta que parece ser o dicen ser que son tan graves y que tienen pruebas, eh... ...vayan a donde tengan que ir... ...y ya está... ...es que lo que no es... ...de recibo... ...es que se haga... ...por las redes... ...no va a venir ningún policía... ...no va a venir nadie a... a decir nada... ...así que es lo único que pienso... ...yo no sé... Eh, y, y, ...y visto lo visto ya... ...en este mundo... ...mejor no poner la mano... ...en el fuego... Por nadie yo sé que esto puede doler y dolerá seguramente a mí me dolería pero viendo también por otra parte eh, todos aquellos que decían eh, que eran amigos aunque yo sabía que en verdad no lo eran y se estuvo bueno le voy a dar una oportunidad porque también te querías llevar, también lo tú. Ay, Dios mío. Y todo esto por tres perras gordas, os lo estoy diciendo, tres perras gordas. Realmente, los que hacen canales de YouTube que triunfan son pocos. Y los demás, los que veis y admiráis, muchos de ellos están a dos velas peleándose y pisoteando a quien sea por cuatro perras gordas. Porque se le va la vida en ello. Y porque aparte tienen que hacer hasta doblete. ¿Ustedes os creéis que, que alguien aguantaría estar toda una, una noche haciendo un directo de Twitch si no fuera por las donaciones? Si no fuera por el dinero? Y de coña. No la hace nadie. Aquí la gente no da Nada, no da punta con hilo, pero claro, esto es algo que se va a acabar entre otras cosas, porque hay que decir que YouTube se está portando muy mal, pero muy mal con los, con los creadores, con los, con los creadores de contenido, no con los que copian contenido ya por inercia, porque sangre, porque se ha, ya han dado todo. Están quemados, no han tenido vacaciones, no han tenido momento de relax, salvo días contados, algunas veces tienen que decir, oye, no, que me pasa esto y estos días. Cada día perdido, eso, menos dinero, ¿eh? Y estamos hablando de muy, muy poco dinero para ganar 1.000 euros al mes tendrías que cobrar 12.000 euros. Ese canal que seguís tanto... Eh, mucha gente... otros no, otros ya estamos hartos ya de, de sus tonterías políticas y de meter la política a los videojuegos y todas estas cosas... Eh, no llega a los 4.000 euros... 4000 euros no llega, no llega a los 5000 son 4000 y pico si hacemos eh, las cuentas bueno pues amigos pues yo me quedo con la noticia de las tortugas ninja y de que el, el Call of Duty eh, Call of Duty va a llegar por supuesto el día 1 al Game Pass y esas son las mejores noticias por ahora pues bien, aunque el COD sí tengan que comprarlo, aquellos que sean dueños de una PlayStation y los de Xbox tengan que jugarlo gratuitamente, oh, por Dios, qué pena, por menos dinero, oh, Dios, qué pena. <risa> Mientras ustedes están pasando el día entero para descargar una demo de ese mismo juego a lo mejor, pues nada, pues es lo que hay. Bueno, tampoco Tampoco, pero espero que para ese momento, y viendo la, la manera que tienen de cambiar una y otra vez de opinión los de los de Sony. Pues nada, amigos. Pues nada, amigos Vengadores, nos vemos en el próximo capítulo de Toxic Game Channel. Ustedes el Vengador Tóxico. Hasta la próxima. intentando ser como como el eh, chocas, pero sobre todo no ser como Amberget. Vale, lo digo más que nada porque noté que cuando ella caga huele rico, ¿no? Dice. Bueno pues.